Hola, hola, buenos a todos Aquí todos, un día sobre Unidas más. Y hoy venimos a nuestro primer partido de esta segunda fase beta de Bloodborne 3 Vamos a jugar un partidito rápido para acostumbrarnos A ver si podemos, vale, ya tenemos aquí nuestro equipo publicado como vimos la otra vez Y bueno, vamos a coger aquí un equipo random Así sin mirar mucho, bueno a ver, tampoco tengo muchos, muchas estadísticas Orcos negros Venga, vamos a jugar este contra humanos. A ver qué tal se da la cosa. Eh, y, ah, vale, y esto es el, el partido competitivo, vale. Vale, pues vamos a ello. A ver qué tal, a ver qué tal, a ver qué tal. Recordamos. Hay que usar mucho la barra espaciadora en este. en nuestro nuevo Blood Bowl 3. También hay que utilizar, recordamos, el menú ese circular con el clic derecho. Son, son varias cositas las que han cambiado Pero bueno, veremos Yo, Me encanta, está precioso, tío Todos los estandartes ahí de la taberna con, y, Bueno, claro, a ver Somos locales, ¿no? Tiene que estar ahí el sello Bien puesto en el centro del campo Pero me... No me gusta, tío, que no haya mercenarios O sea, que no puedas empezar el... Que no puedas tener tu equipo con 10 jugadores Que necesites sí o sí los 11 para poder Como darlo por válido no sé, o sea, me resulta muy extraño Pienso que no debería ser así Pero bueno, empezamos Uy. Vale, perfecto Que Están los Barbudos y poderosos Vale, perfecto, ¿qué tenemos? 25.000 Vale, estos son las cervezas Hay magos Pero nada, no tenemos nada ni de milagro Nah, y nos dan 25.000 que son como es la diferencia. Uh, jugadores estrella. Esto no los teníamos, eh, para visualizarlo otra vez. No, no, no, no. Vale, y... Y estos son los mercenarios, pero... O sea, son súper caros. Ah, vale, y aquí haciendo scroll. Son súper, súper caros. Sí. Ah, vale, y esto es para ir alternando entre estos. Esto son 50.000, no podemos comprarlo, ¿no? Vale, pues nada, nos lo quitamos y estamos listos Vale, vamos para adelante Creo que los, de los jugadores estrella no estaba en la anterior beta Que ahora por lo menos te lo ponen y te lo enseñan ¡Ojo! Vale Vale, vamos a ser listos Vamos a tratar de patear la gola y vamos a jugar hacia adelante eh, ¿Por qué la máquina aquí? Venga, intercambiarse, eso es. ¿Tú qué eres? Esto es un línea, corredor. Vale, aquí tenemos los dos corredores. Vale, pero los mata, pero los roquios. quiero aquí en segunda línea. Vale, el blitzer. Vale, de hecho me parece mejor. Mira, vamos a meter los blitzers aquí en segunda, en segunda línea para poder ir a apoyar donde haga falta. Vale, de hecho, vamos a juntar aquí detrás los matadrolls Exacto Perfecto Vale, con eso ya está eh, Fin de turno, porque ya hemos pasado Vale, nos toca la patada A ver hacia dónde podemos jugar A ver qué tal sale Dale Oye, ni tan mal, ¿eh? Vale, los jugadores del equipo Rival pueden mover una casilla adyacente. Vale, les toca a ellos. ¿Esto se, se supone? ¿Se supone que lo han mejorado? A ver, vale, vale, es que no es la inclinación de la cámara. Nah, así está bien. Vale. La IA, ya, ya, vimos, ya vimos que bueno, en la primera parte de la beta, o en aquella primera fase beta, había muchas, muchas, muchas fallas a nivel de, de IA, ¿vale? Ok, una caja clásica, eh, vale, pues esto es para abajo, lol, aturdido ya, maravilloso, ah, yo no me voy al pozo, ah, sí, sí, yo me he caído Eh, vale, levántate. Es suficiente, con eso, con eso me sirve. Vale, ahora bien, ¿cómo nos vamos a mover? Vale, aquí nos colocamos ya, sí, perfecto. Un primer placaje quitanteando tanteando, a un dado no, eso está mal. Vale, vamos a ir moviendo en las... Los corredores de segunda línea que van a estar aquí cerrando un poquito la jugada... Los movemos ya... Vamos a ir, vale, con este trolls nos vamos a colar hasta aquí detrás... Perfecto, para ir metiendo presión cerrando la caja que no tengan... Zona accesible... Y aquí vamos a cerrarnos, bueno... Vamos a dar todos los apoyos posibles... ¿Aquí llegamos? Sí que llegamos... De hecho... To see some shredding death. Eh. un dado nada más de verdad vale no te puedo creer un dado dos dados, pues voy a tirar este, dos dados básicamente por asegurar pero no me gusta nada uh, vale, otro aturdido fin de turno nos queda poquito eh, para cerrar el turno vale, nos vamos con este blitzer aquí, este placaje aquí a ver si podemos cerrar rápido vale, vale vale vale, este es aquí, perfecto aquí vale, y no podemos seguir, no, en ninguno tú Vale, vamos a meter este Matatros aquí en segunda línea. Yo, yo sé que es desperdiciando un poco. Uy, que esto te aparezca aquí. Me, me resulta feo, ¿eh? No me gusta que el bonus time salga aquí en medio así tan vasto. O sea, está bien, hemos consumido nada. Siete segundos. Que es, es también lo que comentamos la otra vez. Es, es un juego más rápido, más. Más veloz, te pide que mucha más caña en el cuerpo, de venga, vamos, ya, ya, ya. No te lo pienses, tienen dos minutos por turno y venga, te los tienes que gastar. O sea, tienes que ser muy eficiente a la hora de decidir cosas. Y claro, al principio nos va a costar un montón acostumbrarse a eso. Vale, tiene pasillo aquí. No sé si moverá toda la caja para colocarse aquí, pero bueno, nosotros podemos presionar bastante bien. Por aquí ya sabemos que no va a venir... Ojo, vale Ok, está volviendo para hacerse las coberturas, no me parece ni tan mal Bien, a ver, nosotros, a ver, tenemos la línea perfecta, no nos ha tumbado ninguno, nosotros le hemos tumbado dos, él está ahí pensando a ver cómo, cómo mueve Uh, uh, uh. Vale, toda la vuelta Pues nada, nosotros vamos a quitarnos gente de en medio Y vamos a tratar de girar hacia ese otro costado Ah, pero ¿a dónde vas, hijo mío? Pues menos mal Vale, todos aturdidos, muy bien Este, este está... Sí, este está caído Pues nada, aquí tenemos un enano liberado Vale, vamos a acercarnos aquí Sí, ¿no? De hecho, vamos a acercarnos Opa, no nos podemos poner aquí Vale, perfecto Y ahora tenemos aquí el frenesí sí, Que me encanta oh, no, no podemos ver las habilidades Bueno, a ver No, no tenemos otra opción Porque no tenemos Reroll Pero me gustaría poder identificar Aquí en el menú de, de que podemos hacer y que no ¿Esto es otro blitzer? Sí Vale, pues nada, vamos a placar con el Con el defensa Ok, pues nada, nos lo quitamos de en medio Y mantenerse firme, vale, pues aquí Nos lo quitamos de en medio Ahora sí ¡Taray! Los blitzers son maravillosos, tío O sea, tienen en el cinturón El... La jarra de cerveza O sea, me parece brutal Vale, aquí. Vale, con este blitz vamos a bascular hasta aquí. Vale. Esto es correcto. Con este corredor aquí. Vamos a ir apretando poquito a poco. Vale, vamos a cerrar la banda aquí. Nos va a hacer falta bastante. Vale. Bien, me la juego a un lado. Bien, está, maravilloso. A tu casa. Dale ahí con el puñetón. Reventadlo. Ay ay ay, ay, ay, ay, ay, Bien, la maravillosa magia del Blood Bull, gente. Vale. Vamos a aprovechar ese bonus time para colocarnos contigo. Me voy a poner aquí. Vale, sí, vamos a poner aquí la máquina. Vale, sí, para que no se puedan fugar. Uf, no, y hay que hacer carrera... No, vale, este me lo voy a llevar para acá. Y listo. Vale, perfecto. En serio, me parece un error a nivel de interfaz pero bastísimo que te aparezca el bonus time aquí en medio. Rollo, oye, se te está acabando el tiempo, pero no te voy a dejar ver tampoco. Un, un algo, no sé, un poquito traslúcido, o a lo mejor aquí arriba, no sé. No sé, no sé, bueno, es, es beta, ¿no? Tienen que corregir... Pero está guay. De momento, al menos la IA parece que ha mejorado bastante de una. de una fase a otra. Y bueno, nosotros sí. encantados de probar, probar los enanos aquí en la taberna. Que por cierto. Están bien rocosos, eh, los amigos. Además que, to que todos tengan eh, defensa. Bueno, creo que lo han cambiado, ¿no? Ah, bueno, es bloqueo ¿Puede ser? Aquí, mira No, Zick School, bloqueo Aquí, aquí, aquí O sea Bloqueo la mano así Y literalmente tienen los defensas Los... ¿Los Blitzes también? Los Blitzes también O sea, es un equipo muy duro A lo mejor en la larga Se queda... Se queda muy corto de fuerza Porque, por ejemplo, teniendo O comparando con otros, con otros equipos Como pueden ser, por ejemplo... Eh, los elfos o los humanos que tienen otro estilo de juego distinto Ganando en velocidad ¡Epa! ¿Ves? Este tipo de cosas De cuando se escapa se te ha escapado y estás... Pero bueno Vale Usamos la habilidad de mantenerse firmes Vale, bien Casi me lo tumba, ¿eh? ¡Ojo! Vale eh, vale, pues no, nos lo, nos lo vamos a llevar al pozo a este colega. Vale. Venga, a tu casa. Dale. Tienen que afinar un poquito las animaciones, eh. Está un poco mucho ¡Uy! Ah, no, así. Es eso, no me acostumbro aún Venga. A los menús circulares. Vale. Es eso, es poco a poco hay que ir acostumbrándose, no es por echar del juego. De hecho, es lo que menos tenemos que hacer en este tipo de fases. Si es una beta para probarlo, para depurar, para dar opiniones. Vale, nos vamos a meter aquí en el follón. Contigo también, para ir cerrando centro. Vale, aquí vamos a cerrar esto. Vamos a venir aquí... A acabar de cerrar y contigo lo reventamos. Vale. Vale, maravilloso. Te pongo para allá, te sigo. Toma, a tu casa. Ah, se la ha resbalado, vale. Ahí está bien, que la coja el, el corredor que pago su trabajo. Vale. Vale, y vamos a probar esta de aquí Perfecto Uh, los dos abajo Pero como tenemos bloqueo trocotó. Nos vale Vale, perfecto Pues nada, fin de turno No gastamos más movimientos Maravilloso Maravilloso La verdad que Muy bien, eh Pero muy, muy bien Vale, te la vas a jugar Obvio que no Vale, turnover Nada, la máquina es brutal. Tener un portento es una mierda porque solo lo tienes durante media parte, pero te libera y te desahoga muchísimo. Me da tres dados y ella sola, ¿sabes? Vale, por lo que sea. Vale, mantenerse firme, me parece correcto. Vamos a usar esta defensa. Aquí, dos dados, vale. ¿Vale? ¡Dale, rey! Vale, un KO, muy bien, me gusta. Vale, vamos a tratar de liberar con este pitcher. Vale, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. ¿Nos quedamos? Dios mío, Vale, con este nos movilizamos hacia acá. De hecho, vamos a apoyar la máquina aquí. Esto está bien. Vale, de hecho, ¿podemos ir con este? No. Vale, y a tu casa. Otro que se va para afuera. Perfecto. Ahí, hay ahí, un buen golpecito. Dale, ahí. Vale, otro cabo. Perfecto. Así nos gustan las cosas aquí. Vale, oh, perfecto, es que además nos podemos colocar de vicio. Vale, este Matros lo vamos a dejar aquí como un poquito a la retaguardia, ¿no? Esperando a ver qué puede venir, que no. De hecho, lo podemos hacer avanzar un poquito más. Vale, perfecto. Tú vas a venir aquí. Y tú aquí. Cógelo. Y no fallas. Mikawin. Uf. Uf. Vale, ok, perdí de valor. Hay que volver a recuperarlo, por favor. Era una zona peligrosa ahí, a la de la banda, tal. Bueno, teniendo en cuenta que defendíamos nosotros esta primera parte, está bien. Le hemos dado la vuelta, aún podemos, eh. O sea, nos quedan cuatro turnos más. Entonces, oh, te hemos pillado. Perfecto, vale. Vale Ahí estamos Vale, otro cabo Perfecto, la máquina ya nos ha salido rentable Vale, se defensa Bien, bravo ahí Vale, y vamos a hacer el seguimiento Dale Vaya Venga, confiamos en ti otra vez Yo sé que la puedes coger ¡Dale, rey! Vale. Ah, ah, ah, ah. Vale, aquí está bien. Sí, esto es bueno. Vale, aquí. Y seguimos para adelante. Bien. ¡Ay, no nos deja seguir para adelante! Miedo me da un poquito de frenes. Sí, pero... Está bien. Vale, aquí. Sí, por lo menos apoyamos un poquito. Vale, aquí. aquí. Ay. Vale. Bueno, pues nada, no nos han dejado usar el frenesí en sí. Vale, vamos a venir aquí a cerrar esta zona. Y me parece bien. Con este línea. Vale, cerramos aquí y cerramos aquí por meter presencia, ¿eh? Porque por aquí no creo que se puedan colar, por aquí tiene que dar mucha vuelta, aquí estamos bien puestos, de hecho vamos a dar la vuelta y acabamos de cerrar el centro y estamos bien. Vale. Vale. y aquí, sí, sí, por cerrar el espacio está bien, cerramos turno en tiempo. Perfecto, perfecto, perfecto, perfecto. Me gusta. Ves, ya, ya vamos abriendo, abriendo sitio. Ahí está. Ese carril derecho lo tenemos perfecto para entrar en zona de touchdown, así que se celebra. Mira, nos han oído. Vamos dando las indicaciones desde la banda y claro, el otro equipo pues se adapta. Qué, qué creepy ese sonido ahí de, de la Puliendo mis, mis dientes, Dios. El cringe era fuerte <risa> Vale, vale, tenemos bloqueo Ah, los dos tienen bloqueo uh. Venga, bueno, va Lo puseamos Ah, no, no bueno, Lo tenemos que haber puseado Lo tenemos que haber puseado al otro lado Vale, pues nada, vamos a abrirnos paso ¿Podemos llegar hasta aquí? Sin problema, vale ¿Por qué, por qué, por qué, por qué? Ah, digo... Vale, esto aquí. Este matadros aquí. Vale, vamos a abrir camino por este lado para poder cruzar oh, así en diagonal. Hay que ha bascular con estos tres hombres. Y con esto lo tenemos bastante bien hecho. Vale, ahí la máquina pasando a tu trapo. Lo lesionamos con un 11? Cuatro y 2 bueno, estuneado solamente. Vale, confirmamos esto. Y ahora vamos a venir aquí con este hombre. Perfecto, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Vale, aquí. Por acabar de cerrar que no pueda sobrepasarnos en ningún momento la caja. Bien, bien. No, la verdad es que estamos jugando muy organizados, eh. Llevo bastante sin jugar a Blood Bowl y dentro lo que cabe, las técnicas siguen ahí, ¿eh? Una buena caja potente, empujando, viendo a ver por dónde tenemos los huecos para poder ir y para adelante. Estamos muy bien puestos, o sea, no, no tienen opción contra nosotros. Nos quedan dos turnos, sí, bastante bien. Y lo, él lo único que puede hacer es replegar y rezar. A Sigmar o a quien quiera rezar, porque si no lo va a tener difícil. ¡Venga ahí que te hemos pillado, eh! Que querías escaparte. Vale, turno 7. Empezamos duro. Aquí. Vaya. A ver, aquí no teníamos un frenarito, sí. Vale, me ubico aquí, perfecto Ahora me vengo Con este hasta Aquí Maravilloso ¿Ves? Y ahora yo ya estoy basculando y lo estoy ganando Todo el terreno Ay no, tengo que hacer un rush ¿Y con este? No, victims... mm, I mean, vale, pues aquí Y ya está este, y me sigo quedando en la zona central Vale, aquí Vale Vale, de hecho podemos movilizarnos un poquito Vale Movemos la caja en este lado no, no vamos a poder moverla entera porque no llegamos ni de milagro Pero estamos bastante liberados en esta zona como para poder llegar hasta allí, vale, perfecto y el próximo turno llegamos, y sobra vale, oh no, este está un poco mal movido vale, este movimiento así diagonal está bien, cruzando todo el campo tapamos, dejamos que no nos puedan que nos puedan sobrepasar Vale, de hecho voy a marcarlo aquí A este hombre de cerca, que es el más cercano Así por lo menos que se tenga que jugar un placaje Y este lo vamos a meter aquí Por tapar Y apoyar en la zona central y ya está Vale, cerramos turno Y perfecto, nada, ya tenemos el taso aún, ¿eh? Pero 100% No se nos escapa Vale, ok, ¿qué más vamos a tener por ahí en medio? Nada, nada, y ahora es después del primer turno Jugando nosotros en defensa y yendo a cerrar el... habiendo robado el balón y yendo a cerrar el touchdown, no no cerra en la segunda parte va a ser nosotros atacando, yendo a piñón y ya está. Va, nada, ni te puedes escapar. Te hecho sí. polvo. Tachopo. Perfecto. No turno 8. Vamos a ser listos, vamos a aprovechar a ver si podemos lesionar a alguno de los suyos. Sí. Dale, con la máquina, chico. Vale, muy bien. Está bien protegido el mijo. Vale, vale. ¡Uh! ¡Qué buen ancho! ¿Llega? O sea, tengo que declarar aquí. Era, si no me equivoco, el 4. Para poder venir aquí y hacer así. Esto es un pase. Vale, o sea, es, es, es un movimiento de 5. Vale, me coloco aquí. Vale, la pasamos aquí. Y. No te puedo creer. Vaya. Bueno, pues nada, no, 0-0 a la media parte. Si no entrega en mano, tío. O sea, había que darlo así. Y el resto ya está hecho. ¿Se levantan o no? Eh, nada, vamos a discutirlo y que nos. Nada, roja. A la calle. Vale, nada, eso. <ríe> no no se sé puede hacer nada contra eso, pero bueno. Vale, tenemos a que tener los tres aquí. Vale. Ah, bueno, y atacando nosotros. Vale, vamos a ser listos. Eh, vale, pues con esto a ver dónde va la patada. Dale, Champion. Vale, ah bueno. Se lo entrego a quien quiera, ¿no? Vale, perfecto. Vale, entonces ahora literalmente decidimos qué, qué hacemos vale vamos a cerrarnos en el centro vamos a formar una caja y con eso vale no vale, vale. y ahora este último placaje perfecto a ver si podemos tomar el aquí <risa> Ah, ahí estamos. <ríe> Combinar el placaje con un estornudo, la verdad es que no es de las mejores técnicas, pero siempre sirve. Vale. Nada, línea de 5, con dos apoyos a los lados. Y para adelante. Nada, esto está bien porque lo vamos a ir empujando poco a poco. Vale, ni, es que ni, Creo que no ni a preocupar. Bueno, sí, vamos a cerrarlo aquí y mira, no, no vamos a gastar ni el Blitz este turno. Aquí. Ya, yeah, perfecto. Ahora vienes y protestas Vienes y protestas O sea, esto es infranqueable, ¿no? Pero Tal y como estamos, a ver qué hace O sea, lo más <ríe> inteligente, entre comillas Jugando en defensa ahora es Ok, intento sacar a este señor de aquí Lo pongo aquí y paso turno O, o me, me cierro al centro y paso turno Y a ver para dónde te vas tú Pero fuera de eso ¿Qué es esto? Ah, vale. Es un juego, Bob. Un uh, vale, aquí me decís de como el record de los eventos que pueden pasar. Bueno. Campo, ¿sí? Ah, con la gente muestra la cuadrícula. Vale, me gusta. De eso no me acordaba. La Y, ¿qué pasa? A todas las habilidades de los jugadores. Vale. La L la T son las zonas de defensa. Uy. Ah, no, te lo Ah, nos toca a... Ah, no, les toca a ellos What, me estaba rayando un montón Pero vamos, llevan... O sea, literalmente La IA está tratando Tratando de calcular A ver qué puñetas puede hacer Y estamos nosotros aquí pero, Ojo, vale, ha levantado uno Está moviendo O sea, se ha tardado minuto y medio Calculando a ver Qué podía hacer catch Fuah, duro. Vale. Vale, vale, vale, vale. O sea, trata de meter a alguien aquí. Para. Me gusta. O sea, me gusta. Está bien pensado, eh. Por parte de la Vale, frenesi Aquí. Vale. Vale, otro. Maravilloso. Perfecto. Dale, duro. 8, no pasamos a armadura. Vale, una nueva a dos dados. Empujamos, mantenerse firme. Vale, mantenerse firme otra vez. Vamos a tirar tres placajes aquí y no lo vamos a mover. Venga, dale, eso es. Qué feo está, eh. Es que el hecho de no poder movernos... Este hombrecillo llega. Vale. Ah, uy. Vale. Vale, aquí, y nos vamos a quedar en el sitio, vale, porque nos dejan ir ellos. Me gusta. Vale, aquí. Nah, esto está bien. De hecho vamos a bascular este así un poquito para atrás para ganar el espacio aquí que no puedan venir y listo. Vale, fin de turno. Nada, esto es Estos turnos los vamos a pasar esperes porque ya a nada que empujemos nos vamos a poder colar en medio y listo. Este va a ser un tasadón de, de ir a la marcha y empujar, eh. Porque además no tenemos ni siquiera por la que haces. bueno Ya hemos basculado un poquito hacia la izquierda y eso está bien, nos evitamos este... Aunque lo va a recuperar y estos dos también, pero este va a ser inamovible, con lo que vamos a tratar de meter un buen placaje y liberar dos enanos de aquí y, y continuar avanzando hacia la zona de tazón por aquí por el el izquierdo. Es que es la mejor solución que hay por ahora. o Más o menos ir planteando la línea, ir empujando con estos dos a este hombrecillo de aquí, no tenemos muchas más opciones. Vengas ahí ahí calculando un minuto. Si no recuerdo mal, si no recuerdo mal, en el otro era muchísimo más dinámico. Y eso ya nos pasó en la fase 1 de la beta. La están probando o, o la están implementando. No son. No es el modo de historia o el modo de campaña. Que el modo de campaña no deja de ser partidos nuevos. O sea, partidos nuevos, los mismos partidos. No sé. ¿Vale? Vale, vale. Ya tenemos tres placajes. Sí, vale. Vale, vale, vale. Me gusta. Y contigo, ¿qué hacemos? ¿Vale? Vaya hombre. Pua, vale. Turno. Pues literal, lo peor que nos podía pasar. La doble calavera. Una carga al balón. Vale, hemos dropeado el balón. Eso está feo. Aturdido. Vale. Y no te vas. Vale. Nos toca. Este señor nos lo sacamos de aquí. ¿Y de qué forma? A tu casa. Vale. Aquí, vale. Vale, no lo vamos a poder mover. ¡Qué manía, tú! Uf, este está haciendo el partido de su vida. Pero el partido de su vida, ¿eh? Ah, ahora esto, levanta, eso es venga campeón vamos ahí, eso es vale, y no nos dejan ir detrás bueno, si lo dejamos caos, no va a haber mucha discusión ¿dónde tenemos al otro corredor? uy un línea, un línea, no lo identifico a este, oh, bueno, es el que acaba de dejar cabo al otro Vale, pues... Nos la jugamos a cogerlo con un lío con un Matatrol. 50%, 50% Vamos a cogerlo con un Matatrol, que suelen correr más. Y nos movemos. Dale Rey, vamos ahí. Maravilloso. Vale, aquí y contigo nos vamos hasta aquí. Vale, y ya tenemos más o menos montada una previa a la caja que va a recorrer la banda derecha en cuatro turnos para coronarnos reyes de este partido ¿Es de beta de Blood Bowl Vale. Oh, well, Vale, está tratando de rodearme Eso A mí me gusta porque yo sé que no lo va a poder hacer Vamos a colocarnos A ver, ¿con quitarnos este hombre de en medio? Vale, a tu casa Vale, turno, hombre. maravilloso Vale Vale Tú, levántate Perfecto Vale, podemos placar aquí, sí Maravilloso Hacia afuera, sí Buen placaje ese Vale, es que puedo hacer que pase todo el mundo por aquí encima y, y me gusta mucho, eh, la idea de... o oh, porque así y no así. Directamente, hijo ponía... mío madre mía, la que nos hemos jugado. Me muero. Me muero si no llegamos a sacar eso. Vale. Aquí está bien por proteger este costado. Este... Vamos a usar un buen placaje. Vale, no hay que usar ninguna, ningún rush. Eso es correcto. Vale, aquí. Vale. Uy, nos tenemos que rush. Pues nada, prefiero correr que que y ubicarme bien antes de jugarme el, el placaje con el rush y perder un enano. Lo tengo ubicado dentro de la, de la caja, o al menos en la zona cercana a la caja. Me sirve, da apoyo, está ahí en medio, molesta. Vamos para adelante. Vale, vale, vale, vale, vale, vale. Bueno, está bien, está bien, está bien, eh. <tose> Sí, sí, hombre, uno, uno vamos a marcar, un touchdown vamos a marcar. Es eso, tres turnos rapiditos, al menos por nuestra parte vamos a tratar de que sean rapiditos. No hemos consumido tiempo extra. Eso está muy bien, ¿eh? Porque si al fin y al cabo vamos haciendo ya el, el mental de... Vale, prisa, decidimos rápido, son dos minutos, pim, pam, pim, pam, pim, pam. Maravilloso. Maravilloso. You know, I'm addicted to that HBO series. La referencia, joder, Tronos tú. <risa> Doctor Flu. Me puedo morir? <risa> La referencia a Doctor Who. maravilloso, eh. O sea, este tipo de coñas en, en los comentarios, tú, ni, ni, ni los de FIFA, Manolo Lama, y esta GP, que fuerte. Vale, ok, ahora literalmente están bailando como nosotros queremos. ¡Oh, ¡Sí, hombre! ¡Sí, hombre! No te lo crees ni tu hijo. Vale. Eso es. Venga, un buen placaje aquí. Dale, Duro. Uh, seis, dime que lo lesionamos. Vale, bueno, vamos a pasar pasado armadura, pero no. Vale, esta en línea. Perfecto. Y. Vale, vamos a seguirlo. Y nos situamos bien. Dale ahí, es buen ancho Me encanta esa animación, tú me parece maravillosa vale nos colocamos hasta dónde podemos llegar aquí, aquí está bien la cosa es el resto de nanos puede llegar acompañando hasta aquí a, a priori a priori yo diría que no pero bueno más o menos vale aquí tenemos una línea que aquí no lleva no Escúchame, las coñas son brutales, pero maravillosas. Dios, eh, hijo mío. Oh, buah, y acabo de bloquearme a estos dos para llegar hasta allí. Buah, buah, buah, buah, buah. Nos, es que nos jugamos el Russe. ¿eh? Eso está muy mal que se apilen, tío. Eso está muy mal que se apilen. No me gusta para nada. Vale, vamos a ubicar este aquí. Sí. Vamos a traernos el Matatrols aquí mismo. Y... Con este hacemos Blitz aquí. Vale, y ya está. Por lo menos nos quitamos a este de medio. Hasta aquí. Vale, y nosotros continuamos avanzando hacia allá. Vale. Fin de turno. Uf, a ver, demasiado expuesto, eh. No sé cómo estará. Al menos tengo unos cerca para poder recoger la bola en el turno 15 y marcar en el 16. Pero, buah. Está feo, vale. Empujan. Nah, nah, nah. Y gastándose el el Blitz ya con esto. Nah, nosotros liberamos, esto está bastante. Esto está bastante señores y señoras. Liberamos a ver con el blitz aquí. Perfecto. Uf, menos mal que tengamos bloqueo si no me da algo. Vale. Vale, eso es Uff, justito eh Dale Vale, vamos a apoyar aquí Vamos a darnos el gusto, el gusto de poder acabar Vale Vamos a hacer un buen placaje aquí ah, Eso es, venga ahí Con calma, venga Al pozo Revent Me encanta cómo salen los planos de las cámaras. Vale, un caos perfecto Y... ¡Touchdown! ¡Dale, hijo mío! Vale, 1-0 Para cerrar el partido Maravillosamente Dale ahí, dale ahí, dale ahí, dale ahí Escucha, menos los gráficos de la cerveza están súper mal hechos. El, el, el líquido está un poquito pocho, ¿eh? Vale, nada, cerramos. Sí, ¿no? Sí, nada, cerramos así. Puesto, sí, ya está. De hecho, es que. Ah, eh, he tirado. Donde cayera. Ah, profesional ah, Vale, vale Ahí son dos turnos, da igual, de todas maneras, aunque pasemos No... Ah, aunque pasemos el turno, no... No son capaces de llegar a hacer touchdown. Nah, ni de coña Si no la cogen, pues ya peor Dale. Vale, perfecto. Nada, pues vamos a hacer un turno rapidito. Vamos a sacar los placajes de aquí en medio, con dos aquí, vale. ¿Tenemos bloqueo nosotros? Sí, ¿Me Vale, aquí, sí. Aquí que tenemos bloqueo. Uh, vale. Está súper mal en verdad a jugar con los troles por dentro, pero bueno. Nada, vamos a cerrar con todo el mundo al centro y ya está. Vale. Vale. Oh my God. Vale, a ver si sale. <risa> vale, hemos pasado la tira de armadura. Y la tira de herida, ¿no? Ah, nos bueno, queda aturdido, vale. Listo, pues nada. Con esto completamos nosotros nuestro primer partido esta segunda fase de la beta de Blood Bowl 3. La verdad, bastante contento con el equipo enano. Es eso, en conclusión. Pff. Ni equipo rocoso, fuerte Como ya estamos acostumbrados en el 2 pues que ahora son más fuertes aún Hemos perdido defensa Porque hemos perdido defensa Que era algo que caracterizaba el equipo nano no, Pero ahora hemos ganado bloqueo en todos los jugadores LOL ¿a dónde vas, hijo mío? Vale, nada, perfecto Cierre de partido y listo Nada, lo dicho Ahí, todos mis copas con la cerveza Dale Vale, volviendo al menú principal. Nada, perfecto. A ver si nos han dado puntos. Creo que sí. O espero que sí. Ahí, cuatro puntos. Y tres puntos. Ah, cuatro puntos a la máquina. Oye, bien, bien, ¿eh? Vale, perfecto. Nada, pues aquí lo dicho. Nos despedimos. Espero que hayáis disfrutado de este partido de Bloodborne 3.